Hola, hola, buen día, buena tarde, bella alma, buenas noches, según a la hora que estés viendo este programa, bienvenido, un gusto estar aquí compartiendo contigo, soy Nieves Martínez, transmitiendo desde la Ciudad de México, el día de hoy con un portal este, que está moviendo muchísima energía y que está moviendo muchísimas emociones también y quería este, contarte un poquito de qué va este, toda esta energía y lo que, un poco el mensaje que yo recibía durante esta madrugada de insomnio que me tocó y eh, parte de toda la información que, que, que fui bajando. Entonces, estuvimos muy sensibles, eh, muchos de nosotros, eh, cuéntame cómo te has sentido tú, eh, házmelo saber cómo te has estado sintiendo, porque realmente la energía de la frecuencia crística que está ingresando en el planeta realmente es sumamente poderosa. Y entonces estamos dejando ir una parte de nosotros ¿eh? para realmente posicionarse lo nuevo. ¿eh? Y quiero contarte justamente esto de forma rápida en este video, no quiero hacerlo muy largo. Y mientras se van conectando las personas, te invito a que todavía quedan lugares para el curso que daré el día domingo, 5 de marzo. De vía Zoom, de 10 a 1 de la tarde, hora de la Ciudad de México, para reconectar con tu propia voz, unificarse con la voz del corazón. Y esta es un momento de un portal energético súper poderoso para ayudarte a conectar con la voz del corazón, con la voz de tu alma, liberarte y desprogramar todo tipo de pensamientos y creencias que están limitando todo tu poder, todo tu florecimiento para que vivas en amor y bienestar. Y realizaremos diferentes ejercicios cuánticos que te ayudarán a disolver todos los traumas y a reconectar mente-corazón ¿eh? y a conectar con la llama trinita, que esto es parte justamente de la energía tan maravillosa y poderosa que tendremos acompañándonos y que viene a ayudarnos y a mostrarnos justamente cómo poder hacer este trabajo con unas frecuencias más elevadas. Estamos en un momento donde la expansión del corazón, del chakra corazón, la glándula timo y, la, y el, el quinto chakra, que tiene que ver con esta libertad, pero expresando mi propia verdad, realmente tiene que expansionarse, tiene que abrirse. Entonces vivimos un momento muy especial para la humanidad y las frecuencias diamantinas y crísticas que se están activando, son muy poderosas, pero ¿desde dónde se activan? Desde el amor, porque la doble hélice de ADN vibra con el amor, se activa con el amor, ¿eh? y entonces a mayor cantidad de amor, que es esencial en nuestras emociones para, nuestro, para nuestra mente, para nuestro bienestar físico, pues tiene propiedades ...súper sanadoras el amor, el amor es el pegamento que lo cura todo y entra en diferentes planos y estadios concienciales en diferentes dimensiones que nos lleva a propiedades sanadoras que realmente son inexplicables para nosotros pero que realmente tiene todo un poderoso efecto a nivel sistémico, afecta a las células, afecta este, absolutamente todo tu cuerpo tu ADN y la expresión de todos tus genes en todos los sentidos. Entonces, es un momento de darte cuenta que el amor se tiene que poner en acción para que sanes, liberes y dejes ir todo lo que ya no es adecuado ¿eh? para ti en este momento, porque este es un momento muy crucial. Y voy a tratarles de explicar un poco todo lo que me explicaban alrededor de este portal, ¿eh? De forma consciente. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias, Roxana, Ivonne. Saludos a todos. ¿eh? Saludos, querida, hasta, hasta Burgos, España. Este, saludos, Domingos. Un placer y un gusto saludarte. Bien, qué gusto que estén aquí. Y les voy a hablar un poquito de este eh, portal y esta conexión Trinita eh, que te va a permitir, eh, si te has dado cuenta, eh, a lo mejor has tenido algunos síntomas, cansancio, agotamiento, dolores de cabeza, eh, garganta, oídos, eh, nariz, eh, síntomas de gripe, de resfrío. Yo he traído la garganta toda esta semana sin dolor, pero cerrada, cosa muy extraña. Eh, sin síntomas de nariz ni nada, pero este... con un cansancio de, de ya no querer hablar más. O sea, es que hasta el hablar llegaba un momento en que me me estorbaba, ¿eh? era como decir, ya no necesito, ya no deseo hablar de, de tantas cosas o dar tantas explicaciones o tener que justificar determinados aspectos, ¿no? Entonces era así como, quédate tranquila. Y algunos de esos días que yo tenía planeadas mil cosas, pues mi cuerpo me pidió estar tranquila y así lo hice, ¿no? Porque en estos momentos estamos... Adquiriendo A la vez que estamos dejando ir el viejo yo, estamos adquiriendo un proceso de liviandad, un proceso de ligereza. Esta es un poco mi experiencia, lo que, lo que te estoy platicando. Y esto, lógicamente, empieza a dar una visión más elevada y clara que, como les decía en el video del lunes, te va a llevar a ver verdades, a ver cosas que se están mostrando, eh, del otro lado que eh, van en unión con tu propio ser de luz. Si se fijan, tiene que ver con esa unión de conectar con el ser, de conectar con la voz de tu corazón y es el resultado justamente de ir alineándote a tu propósito de alma. Estas energías de este portal eh, nos invitan los guías a, a que entremos en el interior, a despertar y abrazar todas las polaridades que aún se encuentren dentro de nosotros, llevando todo a la unidad para actuar desde el estado neutro, activando los neutrinos y de esa manera activando la trinidad. ¿Eh? Cuando se activa la llama trina, integras así el conocimiento, el conocimiento pasa de ser una percepción y un punto de vista a integrarlo como sabiduría y entonces es ahí donde se activa la parte femenina que tiene que ver con Sofía, con la sabiduría eh, integrada al hijo. Y esto es bien importante porque ya no hay juicios, ya entras en un estado de neutralidad, ¿eh? Eh, en un estado ecuánime de separar la paja del trigo. Cada quien tiene derecho a su opinión. Yo no tengo por qué estar de, acu de acuerdo en lo que piensa el otro. ¿eh? No estoy para eso. Y simplemente tengo que respetarlo. Y ahí es donde surge la sinergia que da lugar a la creación de algo nuevo. Algo nuevo que se va a crear también en tu vida, ¿eh? que te va a ayudar en este camino evolutivo, en un proceso diferente, a dejar de estar actuando como lo haces actualmente. Vas a darte cuenta que llegan a ti este, también ideas creadoras y creativas con una magnificencia que tú dices, ¿y de dónde salió esta idea? Bueno, esto es justamente parte de lo que se va a activar en tu interno, donde va a esta sabiduría, te va a mostrar una nueva manera de hacer las cosas. ¿eh? Te va a dar, obviamente, yo les dije desde hace un par de videos que es momento de elecciones y decisiones, entonces vas a tener que tomar elecciones eh, en completa libertad para darte cuenta este, si realmente estás alineándote o a veces vas a recibir un empujoncito de la voz de tu alma directamente, ¿no? Entonces, se activa la llama trina, eh, eh, lo que es la voluntad, el amor y la sabiduría, eh, a, llevándote a reconectar... Eh, todo lo que es eh, eh, la pirámide de tres lados, el tetraedro completo en la estructura de tu ADN. Entonces puede ser un momento donde empieces a ver muchas este, eh, frecuencias que tienen que ver con geometrías, con, con diferentes eh, geometrías, números, activaciones y esto lo vas a ver con colores, con, con diferentes opciones. Esto es parte de la activación crística que se está llevando a cabo porque eh, la Trinidad representa reconectarte con tu ser divino, con tu yo soy, cuerpo, mente y espíritu empiezan a trabajar en mancuerna, en armonía, en todas tus elecciones y así eh, te van a llevar a, a la alineación de tu alma y a tu propósito divino. ¿Eh? realmente va, vas a empezar a caminar en este reset que van a hacer en tu interior a, a un nuevo nivel de conciencia, ¿no? Entonces serás empujado por tu alma a tomar decisiones a veces. ¿eh? Por lo tanto, trata de entrar en tu interior, conectarte con la voz del corazón, por eso es muy importante el curso que vamos a dar el domingo, para conectarte con la sabiduría del alma y ver la santidad en todas sus elecciones eh, sin importar el resultado, ¿no? Este es un portal muy, muy mágico, muy, muy mágico y lo vamos a tener muy activo durante todo el fin de semana porque nos vamos acercando a una luna llena este, que lógicamente nos va a ampliar, pero además hay muchos factores ¿eh? cósmicos en estos momentos que marzo viene a traernos toda una gran revolución, por eso se trata de vivirlo desde el amor en acción. O sea, no solo sentirlo, sino ya ponernos manos a la obra. ¿eh? Entonces, lógicamente, es muy importante estar conectado. ¿Por qué? Porque es un portal que trae, como les dije el otro día en el video, magia y alquimia. ¿eh? Esta noche tenemos una conjunción entre Júpiter y Venus. Júpiter va a expandir va a poner esa gran lupa ¿eh? este, y va a expansionar lo que esté dentro de ti. Si dentro de ti hay mucho amor, ¿eh? pues eso es lo que va a expansionar. Si dentro de ti hay la creencia de que eres un ser divino y de que eres prosperidad, abundancia y estás conectado con la benevolencia, pues eso es lo que te va a poner enfrente como una gran lupa y se va a manifestar muchísimo más entonces eso es lo que te va a manifestar en tu vida, porque también te, con Venus ahí te dice cuáles son tus verdaderos deseos, ¿Cuál, a qué aspiras tú en la vida, qué es lo que sí quieres, no lo que quieren los demás por ti, qué es lo que tú anhelas desde el fondo de tu alma. Y este momento es crucial para llevarnos a alinearnos con lo que cada uno de nosotros desea desde su corazón, desde, desea desde el fondo de su alma. Y lógicamente, si eso se contrapone con lo que estás haciendo en forma rutinaria, a veces vas a ser como empujado a un precipicio para que saltes al vacío y realmente digas, sí, estoy alineado, sí, sí quiero, sí, estoy, quiero estar con la Wi-Fi del universo, sí, me salgo de los viejos programaciones... Porque en estos momentos el despertar lo que implica es justamente dar ese paso al frente y esa, esa trinidad se tiene que activar en algunos de ustedes de forma loable. Entonces, eh, las energías de alta frecuencia continúan. Vas a sentir cada vez más que tus viejas heridas las empiezas a sanar y a liberar con mayor facilidad. Es un momento donde empiezas ya a dejar ir. Eh, si eres muy obstinado y algunas personas todavía están muy este, fiacientes con su ego, pues es el momento de que trabajes con tu ego, Qué tanto él es el que está dirigiendo tu vida y no el amor. Date cuenta de eso, porque en estos momentos, estos códigos de luz que, y estas activaciones que realmente empieza a atraer, vienen a, a sanar desde la sabiduría completa desde la sabiduría integrada entonces ya no es momento de mantenerte en, en los viejos programas de me hizo se ríen de mí, se burlan porque todo eso es como muy infantil, hay que pasar a la madurez y a la inteligencia emocional y este mes justamente Piscis a través de nuestras emociones que van a estar súper removidas nos invita a decir, bueno habéis crecido ¿no? pues a ver, a demostrarlo hay que mostrar en el camino, en el andar día a día, en cómo reaccionas hoy en día a las situaciones, si sigues este, de las mismas formas o no, porque mismas acciones generan mismos resultados. Entonces, lógicamente, se van a poner como diferentes pruebas para que realmente te des la oportunidad de ver y decir, bueno, aquí todavía me falta esto por trabajar. Aquí todavía me faltan estas situaciones. Aquí reacciono con, en, con piloto automático. Este es un momento donde se te va a instar a que te des cuenta de eso. Y este es un muy buen momento para hacer intenciones para manifestación, para estar en un espacio de manifestación instantánea. Por cierto, no te pierdas, el lunes tendremos a Jauma este, haciéndonos un ejercicio de manifestación consciente, algo grandioso, que va realmente a traer este, el lunes a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, no lo olvides. No, a la una de la tarde, bueno, ahí luego les pongo. Entonces, es un buen momento para trabajar tu magia, es un buen momento a la una de la tarde, hora de la Ciudad de México y 8 de la noche España, para que no nos confundamos. Es un buen momento para estar haciendo decretos, confirmaciones, afirmaciones, realmente eh, colocar tu espacio en una magia porque además vamos hacia el equinoccio. Entonces, es el fin de un ciclo para entrar en otro. Eh, realmente endulza tu vida de la mejor manera porque las activaciones de tu ADN traen gran sanación energética. Pero esto requiere que tú estés en equilibrio, que tus polaridades estén equilibradas, que tu masculino y femenino estén complementándose, no estén trabajando desde los opuestos. ¿eh? No, tienes que salirte del viejo juego de estar en la dualidad para estar realmente en la este, unidad, entrar a la unidad del corazón. Entonces, la unificación del corazón ¿eh? es fundamental en estos momentos, porque realmente lo que se va a pedir de nosotros es mucho amor en acción. Y ese amor en acción tiene que ver con la compasión, ¿eh? la capacidad de tu propia paz en acción hacia ti mismo y hacia los otros. Qué tanta misericordia tienes, ¿no? En este nuevo ciclo, te vas yendo hacia la luna llena esta, estos días, vas a empezar a darte cuenta también que te haces muy consciente de cosas que hacías en tu día a día, como en piloto automático, y cosas que no te hacen bien. Cosas, por ejemplo, que pueden ser pequeñas, como eh, comer ciertas cosas entre horas, darte, ponerte, ponerte a, a, a comistrajear por aquí, por allá, cosas que de ahora en adelante vas a empezarlas a ver con otro nivel de conciencia, ¿eh?, y vas a poder ver lo inconsciente, las formas en las que estabas actuando y que tú mismo te, te habías, eh, ni siquiera te dabas cuenta. Entonces, este es un momento para dar nueva estructura, nuevos pilares firmes a nuevos comienzos y dejar ir todas las formas viejas de pensamientos, de formas de actuar, de todo lo que ya emocionalmente ya no me corresponde. Y generar la alquimia, la magia necesaria en tu interior para empezar a dar a tu vida una estructura diferente, poniendo límites en donde los tienes que poner, sanos, con claridad, amorosamente. Entonces, es un momento de darte cuenta que los códigos que van a ingresar son potentes, traen sanación amorosa, activaciones energéticas de reconfiguración súper intensa, por lo tanto, Date el descanso, abraza y unifica en tu interior las energías discordantes que puedan quedar todavía por liberarse, llévalas al amor incondicional para ser neutralizadas a través del perdón y de la misericordia. Hazte amigo de tus propias miserias, de tus propias sombras, no, las, no reniegues de ellas, al contrario, abrázalas, y abraza a tu ego también que trata de imponerse porque al final el ego tendrá que rendirse ante el amor verdadero del ser y es una batalla que no va a ganar, sabemos que no va a ganar el ego, pero que realmente dependerá de ti que tanto tiempo decida estar en la jugada. Entonces cuando, cuanto antes lo abrazas lo podrás este, tener y estar a tu servicio. ¿Por qué? Porque pasarás a vivir desde el gran regalo del corazón, desde la unión. Amate, ¿eh? ama a tu prójimo, a tu próximo como a ti mismo y elimina la autoexigencia en la que a veces vivimos. Pon eh, luz a tu vida, a tu historia, a tu corazón. No, no necesitas fustigarte todo lo que viviste y todo lo que has vivido hasta ahora tenía una razón de ser, ¿eh? entonces no has vivido nada este, de lo que te tengas que avergonzar, nada de lo que tengas que preocuparte, porque verdaderamente todo tenía un propósito, todo tenía un para qué. Entonces, este momento es fundamental para abrazarte a ti mismo ¿eh? y poder resurgir esta llama trina ¿eh? con el poder de la voluntad, del amor y de la sabiduría interna que va a poder manifestar en tu vida realmente desde la prosperidad que eres integrando tus cinco cuerpos el físico, el mental, el emocional el etérico y espiritual entonces toda esta energía realmente es un bombazo de información que va a traer una paz y un amor renovado en tu interno, con una poderosa armonía, ¿eh? con una poderosa paz, alegría, y te llevará, si tú así lo deseas, a la creación crística, ¿eh? en alineación con tu alma. Estos nuevos códigos realmente van a permitir que muchas personas den un salto, no solo a quinta, sino a sexta, séptima, ...a dimensiones mucho más elevadas y muchas almas van a estar despertando y dándose cuenta que lo que hasta ahora no podían ver, ahora empieza a abrirse un campo infinito y unas visiones y cosas que antes no se podían llegar a imaginar, empiezan a abrirse. Realmente date la oportunidad de pensar más allá de tu propia mente y de lo que tú has considerado que es la verdad lo que te dijeron, lo que te inculcaron, vivimos en un tiempo que ya nos tenemos que salir un poco del ver para creer porque realmente no tenemos la maquinaria como para ver ciertas cosas, entonces realmente es un momento de creer para ver. Esa será la única manera en que puedas hacer magia y alquimia en tu vida realmente Y poderte seguir y dejar llevar por las intuiciones. Las personas que quieren pruebas de todo están buscando en el viejo sistema. ¿eh? Entonces aquí se trata de entrar y resonar con tu corazón. Por eso es muy importante unificarse a la voz del corazón. Empezar a sentir, a darte cuenta qué es lo que sí estás vibrando, qué es lo que sí resuena para ti. ¿Y qué es lo que no? ¿Eh? Pero montones de información se están poniendo encima de la mesa. Y hay personas que dicen, no, no, no, no eso no puede ser posible. Está bien, no es tu momento de ver más allá. ¿eh? Pero realmente tienes que darte cuenta que hay un mundo más allá ¿eh? de lo que tú alcanzas a ver. ¿eh? No todo ¿eh? lo que ves es real. Y lo esencial es invisible a los ojos. Entonces es un momento de que apertures todo tu campo, todos tus cuerpos. ¿eh? Ahí me recuerda mucho a un, un comentario este, cuando Wayne Dyer en sus conferencias siempre decía en el, en el Poder de la Intención, que es un maestro que a mí me encanta mucho, y siempre contaba un cuento que no me acuerdo de quién era el libro que mencionaba, donde un juez estaba muriendo al final de sus días y estaba a la orilla de su, de su cama, estaba su esposa sentada, y de pronto, cuando estaba a punto de morir, el hombre empezó a, a decirle a su esposa, ¿y si todo lo que vi o viví no era real? ¿Y, re, y si realmente toda la vida estuve equivocado? Esa reflexión que me cayó en un momento así muy importante me llevó a no aferrarme a nada, porque quizás todo lo que hemos vivido es una interpretación del mundo que a lo mejor no es real y que a lo mejor hay algo más, hay algo distinto. Entonces tengo que abrir mi mente y tengo que abrir mi corazón para empezar a ver con los ojos del alma y empezar a interpretar el mundo con otros ojos. ¿eh? Y esto me trae una apertura de conciencia, esto me lleva a la conciencia. Y la conciencia es un nivel más elevado. No es palpable, no lo puedo tocar, pero lo puedo sentir. Por eso es tan importante ingresar y unificarse al corazón. ¿eh? Porque no es material, ¿eh? es un intangible. Y como tal, un intangible solo se siente, se vibra. Es una energía, es una frecuencia, es una vibración. Pero tengo que abrirme a que quizá, ¿eh? a lo mejor, todo lo que me dijeron, y no lo hicieron con mala intención, pero a lo mejor todo lo que me dijeron, en un momento dado, he estado equivocada. Y esto me lleva a la necesidad de qué tan programada estoy para ver la vida de determinada manera, como me entrenaron, como me inculcaron, como me endoctrinaron, lo que me enseñaron y todo eso está en mis células, está en mi ADN, entonces tengo que eliminar para iluminar y este es un momento muy mágico para que realmente puedas acceder a la fusión en tu corazón, a unificarse con la voz del corazón. Pues bueno, bellas almas, este es un portal que te invita y te abre a convivir, a darte cuenta que eres un ser multidimensional, que eres un ser divino encarnado. ¿eh? Entonces vas a notar una gran conexión cósmica y la gracia divina se va a hacer presente en tu día, en tu vida, con la expansión del propio ser a través de los ojos del amor incondicional. Entonces es un momento de conectar con tu corazón, de entrar e ingresar en tu corazón y mantenerte en equilibrio. Por nada del mundo permitas que nada ni nadie te saque de tu centro, te saque de tu paz. Por encima de todo, elige la paz, porque va a haber gente que esté muy desorbitada, en ira, en coraje. Mantente tranquilo, mantente en tu paz. Ese es el mejor regalo y mándales mucha bendición, mucha luz, envuélvelos en luz dorada... Mándales toda la mejor vibra, las bendiciones en alta frecuencia cósmica. Bien, mis amores, traten de descansar, de dar largos paseos. Si pueden caminar descalza, Madre Tierra, será maravilloso. Este, darse baños de agua con sal también les ayudará. Este Alcalinizar su cuerpo, comer ligero en todos estos días será de gran ayuda. Les mando un fuerte abrazo de mi corazón al suyo y les digo, este, todavía hay cupo disponible para el curso Unificarse con la Voz del Corazón el domingo 5 de marzo vía Zoom de 10 a 1 de la tarde, hora de la Ciudad de México. En la cajita de descripción del video este, está cómo obtener y más información. Si estás interesado, te espero. Será un placer contar contigo. Un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo. Bendiciones, bella alma. Gracias, gracias, Les Leo. Gracias, Elvira, un placer. Ah, la, en eh, la semana que viene seguramente ya les mandaremos, ya les diremos la información de cómo adquirir los boletos ¿eh? para lo del de evento de Arlequín y Carstora e incluso Alejandro Saleta, que también estará, y yo también estaré por allí, ¿no? Este, estaremos todos por allá. Este, en la semana que viene ya esperamos tener toda la información armada para poder adquirir los boletos. ¿eh? Me han estado contactando por todos lados y se, se les dará la información de manera oportuna. Bien, les mando un fuerte abrazo de mi corazón al suyo. Y tenemos el lunes a Yauma y el martes tenemos a Arlequín y a Carles Torá de nuevo. ¿Eh? Nos esperamos. Bendiciones.